En otros videos de ese día, ya hemos explicado cómo generar una cuenta en Badger y también hemos visto cómo convertirnos en emisores de insignias y otorgarlas por medio de la página de Badger.com. En este video, aprenderemos a conectar Badger a Canvas para poder otorgar una insignia de manera automática al completar cierto módulo en Canvas. Recordemos que vamos a utilizar estas insignias que nosotros creamos como medio de gamificación para nuestra clase y no como medio de acreditación de competencias, pues en nuestra institución ya contamos con medios oficiales para acreditar competencias. Para abrir Badger dentro de Canvas, entra a tu cuenta de Badger ingresando a badger.com. Da clic del lado superior derecho y selecciona la opción Privacidad y Seguridad. Selecciona la opción Integraciones de Aplicaciones. Ahora, entra a experiencia 21techmx y selecciona el curso de Canvas que quieres que cuente con Badger. Del lado inferior izquierdo de tu curso, busca la opción de Configuraciones. Selecciona la opción Aplicaciones. Busca la aplicación Badger y selecciona la que dice Badger US. A continuación, copia la información de clave de consumidor y secreto compartido de la página de Badger. Ya tienes la aplicación de Badger integrada con Canvas. Tú, como profesor, en el menú Badges puedes encontrar un menú extenso para darle seguimiento a estas insignias. Si no tienes el menú de Badges, busca del lado inferior izquierdo la opción de Configuraciones y en Navegación, busca la opción de Badges. Haz clic en los tres puntos del lado derecho y selecciona Habilitar. Por último, dirígete del lado izquierdo inferior y selecciona Guardar. Ha salido una actualización de Badger. Por lo que si te aparece disponible, haz clic en el botón de Upgrade. Espera mensaje de confirmación y recarga la página de nuevo. Al abrir el menú de badges en la sección de progreso, podrás ver enlistadas las insignias con las que cuentas y a qué módulo están asignados. Además, podrás ver en una barra a la derecha de las insignias cuántos alumnos han adquirido esta insignia. En la misma sección de progreso, podrás revisar la lista de cada uno de tus estudiantes y al hacer clic sobre sus nombres, podrás descubrir exactamente qué insignias ha adquirido. En la sección de tablero de posiciones, podrás comparar y seguir el progreso individual de tus estudiantes. Tus estudiantes también pueden ver en qué posición están comparándose con su grupo. No ven los nombres reales de los demás, ven un alias. Si quieres cambiar estas opciones, Puedes dirigirte al botón de editar opciones, que se encuentra del lado superior derecho. En la sección Configuración, tienes acceso al listado de tus insignias, pero además, del lado superior derecho, cuentas con el botón Agregar insignia, que te permitirá hacer una insignia nueva sin tener que ir a la página de Badger.com. También cuentas con opciones para ver un listado de tus estudiantes de tus compañeros staff, que recuerda que podrías estar compartiendo tu issuer con todo tu departamento, por ejemplo, y puedes ver las configuraciones de tu curso. Para asignar una insignia de manera automática, ve al módulo en donde te gustaría otorgar la insignia. Da clic del lado derecho del título del módulo en los tres puntos. Selecciona la opción de editar. Haz clic en agregar requisito. En esta sección, Agregarás todos los requisitos para que Canvas considere el módulo como completo. Escoge del lado izquierdo el ítem que quieres agregar como requisito en el módulo, y del lado derecho la condición que debe cumplir el estudiante para acreditar ese requisito. Selecciona los requisitos que quieras incluir en el módulo. Al final, Selecciona la opción 1 si quieres que el estudiante complete todos los requisitos que pusiste en la lista. O la opción 2, que acredite el módulo como completo si el estudiante termina por lo menos uno de los requisitos. Cuando termines, haz clic en Actualizar módulo. Ahora aparecerá, al nivel del nombre del módulo, una leyenda de que el módulo tiene requisitos. Y en cada una de las tareas que asignaste, también aparecerá el requisito. Esto será visible para ti y para tus estudiantes. Cuando un estudiante completa el módulo, puede ir a Batches y observar las insignias que ha recibido y el módulo que le ha otorgado la insignia. Por último, si quieres hacer que el estudiante revise rápidamente el estatus de su insignia en el mismo módulo, puedes irte al signo de más, escoger Herramienta externa y seleccionar Patcher. Haz clic en los tres puntos para cambiar el nombre de la liga externa y listo. Ahora tu estudiante puede ver el estatus de su insignia en el mismo módulo. Para aprender más sobre estrategias y aplicaciones para gamificación, te invitamos a visitar cdie.tech.mx.